Hola, me presento, soy Juan, responsable de los servicios de Intermundial y hoy vamos a contaros exactamente cómo funciona uno de los servicios fundamentales que vais a tener cuando adquiráis nuestros seguros, el servicio de asistencia. Una de las situaciones más complicadas que puede surgir cuando hagas tu viaje es que tengas un pequeño accidente, una enfermedad y ahí es cuando el seguro va a cobrar realmente sentido. ¿Cómo actuamos cuando un cliente tiene un problema? Nos llama. ...y recibimos su llamada en el servicio de asistencia... ...lo primero que hacemos es tranquilizarle... ...y hacerle saber cuáles son los pasos... ...que vamos a seguir en cada momento... ...y sobre todo que sea consciente... ...de que no va a tener que preocuparse absolutamente de nada. Mi nombre es Enrique Kiernan, ...soy agente especialista de atención al cliente... ...y de asistencia del Grupo Intermundial... ...normalmente cuando tenemos una llamada de un cliente... ...que tiene una necesidad de asistencia durante su viaje... Intentamos sobre todo tranquilizarle, averiguar qué le ha pasado, qué problema tiene para que, bueno, puedan continuar con su viaje o reanudar con tranquilidad y normalidad eh, el curso de, de su viaje propiamente. Cuando surge la necesidad de una asistencia y uno se encuentra en una situación complicada, en un país desconocido, donde no, ni siquiera conoce el idioma, Probablemente lo que uno espera es no tener ni que preocuparse de coger un taxi tú por tu cuenta para ir al hospital. Te vamos a poner un taxi para llevarte al hospital, te vamos a poner una ambulancia si es necesario, activaremos un servicio de intérprete en todo momento o para explicarte exactamente qué es lo que te han diagnosticado y cuáles son los pasos a seguir. Todas las clínicas que trabajan con nosotros están homologadas y certificadas y para nosotros son de total confianza, con lo cual sabemos que vamos a enviar siempre a los mejores especialistas. Mi nombre es María y soy la responsable del Departamento Médico de Intermundial. Sobre todo en casos graves es muy importante decidir médicamente cómo, cuándo y en qué circunstancias de devolver el asegurado. Lo que hago principalmente es asegurarme que recibes la misma atención que recibirías en tu país de origen. Para Intermundial también es importante que detrás de ese profesional, detrás de ese agente que te está atendiendo, exista la mejor tecnología, existan los mejores procesos porque eso va a permitir que las herramientas que usemos, que, que el seguimiento de esos casos sean eh, milimétricos y que no se produzcan errores. Es decir, la tecnología nos ayuda a que la asistencia se desarrolle de la forma más correcta posible en los tiempos mejores posibles. Hola, soy María, soy Assistance Controller y me encargo de monitorizar los casos de asistencia para ver que se cumplen los protocolos, que se siguen los tiempos e interviniendo los casos más complejos para asegurar el mejor servicio. ¿Qué es lo que aporta Intermundial realmente en este servicio que estamos hablando? Pues obviamente nuestra experiencia 25 años de recorrido ofreciendo este mismo servicio a nuestros clientes por todo el mundo. Por eso, eh, tanto los agentes que os van a atender, como las personas que están allí, en el lugar donde os encontráis, que van a atenderos, son especialistas en este tipo de situaciones y saben en cada momento qué es lo que espera el cliente y os lo vamos a dar. Espero que con todo lo que hayamos contado, conozcáis más cuál es el servicio de asistencia intermundial, cómo nos avala nuestra experiencia, eh, estar siempre en la tecnología punta para dar el mejor servicio ofrecer siempre los mejores productos con las mejores garantías para que eh, en cualquier viaje esté encubierto cualquier situación que le vaya a ocurrir y lo más importante, ser consciente de que llevar un seguro es fundamental para que tu viaje sea siempre la mejor experiencia, incluso aunque surja un inconveniente.